En este vídeo vamos a mostrar un nuevo estilo que hemos desarrollado denominado Crea Infantil y que ya tenéis cargado en la plataforma Selermin Online o Excelario. Es un estilo que está orientado a la etapa de educación infantil y primeros años de la educación primaria. Como podemos ver, es un estilo que se ha desarrollado con colores amigables, con alto contraste y principalmente utilizando letra infantil manuscrita, la cual ha sido Desarrollada con un gran interlineado y gran separación para facilitar la lectura de los recursos por parte de los más pequeños. Todos los iDevice han sido incluidos dentro de cajas para que puedan diferenciar una actividad de otra fácilmente. Como podemos ver aquí, en estos iDevice hay una diferencia. Este iDevice puede ser maximizado y minimizado en cualquier parte del título porque lleva un título. Pues bien, en este, como podemos ver, solo puede ser maximizado con el botón Más. Pero en cuanto a un cualquier I device le pongamos texto o un icono cualquiera, en ese momento ese I device ya aparecerá con un título y tendremos toda esta área para poder hacer clic en la maximizar y minimizar, lo cual facilita mucho el trabajo con este tipo de recursos. La letra de educación infantil ha sido incluida por defecto en el estilo, como podemos comprobar aquí. Una vez seleccionada, yo al escribir directamente me aparece. En, los, eh, en el editor esta letra vamos a poner minimizada porque vamos a explicar una de las, de las principales características que hemos incluido una de las características que nos llevan pidiendo mucho tiempo los desarrolladores de recursos es que un profesor pueda determinar que un iDevice aparezca minimizado a la hora de abrir el recurso pues bien hemos establecido que todo iDevice que tenga el icono collapse que va a ir en varios colores pues automáticamente ese iDevice aparecerá minimizado. Aquí podemos ver que automáticamente se ha minimizado y después también lo comprobaremos. Pero además, todos aquellos iDevice que no son propiamente didácticos, es decir, aquellos que tenemos aquí como descargar fichero de fuente, fichero adjunto o rúbrica, entre otros, está, aparecerán minimizados directamente en los recursos para no interferir en el contenido que los alumnos ven. Por ejemplo, si yo añado una rúbrica que generalmente ocupa mucho en la pantalla, automáticamente esta rúbrica aparecerá minimizada con su icono. Igual que, por ejemplo, descargar fichero de fuente que es muy utilizado en los CREA. Estos aparecerán directamente minimizados por ser de estos estilos. Ahora vamos a ver cómo se ve este estilo en visualización previa. Aquí podemos comprobar que tenemos un menú a la izquierda que parece fijo siempre en la página. El menú se puede quitar, obviamente, y poner, pero las características principales es que tenemos aquí una serie de botones que nos permiten incrementar el tamaño de la letra. Esto ayuda mucho a los alumnos y a los docentes para establecer un tamaño de letra adecuado al alumnado para que están desarrollando los contenidos. Además, la paginación aparecerá siempre. Si este recurso lo vemos en Escolarium, vamos a comprobar que también tenemos la barra de Zoom. Como podemos aquí comprobar, si yo hago expando este eh, recurso y le doy a zoom, incrementamos directamente el tamaño al tamaño que queramos. El botón menos minimiza y el botón de T establece el texto a su tamaño original. Además, decir que este eh, estilo ha sido desarrollado teniendo muy en cuenta que estos recursos puedan verse en pantallas pequeñas lo que serían pantallas de dispositivos móviles.